maquillaje para Halloween. En el día de hoy veremos cómo esta angelical colegiala le daremos un toque terrorífico solo con la ayuda de un lápiz y por supuesto con el artista en efectos especiales Julián Daza. Julián hoy qué nos vas a enseñar. Bueno vamos a crear un lápiz atravesado desde la nariz hacia el ojo, uh -huh. para eso vamos a necesitar un lápiz. Listo Julián, yo aquí ya me adelanté, ya partí el lápiz en dos. Bien? Para que lo podamos atravesar, así que empecemos. Claro que sí. Para eso, tomaremos un poco de lates que hemos ya reservado en una tapita. Aquí vamos a fijar en la entrada del lápiz. Y aquí vamos a dar la salida de él. Entonces, vamos con la base en polvo. Ahora entonces continuamos con la sangre coaguladita. de esta manera finalizamos. Así es, Julián, y la forma muy sencilla le dimos un toque de terror a nuestro disfraz de colegiala y un accidente que pues de pronto podría llegar a ocurrir en un aula de clase. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Nos vemos en un próximo tip aquí en Profesión Hogar. bueno ahí estaba nuestra querida suat haciendo esta nota recuerden ustedes eh, que bueno hoy en nuestra sección de yo lo...